ya a las 6 de la mañana, ¡ah! y me van a decir a de de gasolina, ¡no oh, joda! ay, ay, ay, ay, Petróleo, tanta riqueza que hay en Venezuela, no nos merecemos un país como lo tenemos hoy en día deteriorado por culpa de los que están en el régimen, en el poder. Venezuela está en este momento viviendo lo que era su principal pesadilla y era asistir al fin de su era petrolera. Venezuela has the world's largest proven oil reserves, and yet the country has completely run out of gasoline. After nearly two decades of epic mismanagement, the socialist government no longer has the capacity to extract oil from the ground or to refine it into usable form. The shortages have paralyzed the economy. Travel within the country has become prohibitively expensive. Farmers can barely afford to bring their crops to the cities. Meanwhile, price restrictions have given rise to a vibrant black market. Andres, a public bus operator in Caracas, is given special access to fill up his tank because he provides an essential city service. But earning the equivalent of under $200 a month, he's struggling to make ends meet. Bus operators in his position often prefer to keep their bus parked and extract gas from the tank to resell on the black market for about $8 per gallon. To put that into perspective, the average Venezuelan individual subsists on less than $5 per day Mira, los que trabajan con autobuses de gasolina, prefieren tener el autobús parado para echar gasolina y revender, revender la gasolina. Así, ir con el dinero que ganan, van metiéndole platica al autobús. Este puerto para Valoa, la California, Los piste, Los caminos Miranda, Petare, Valoa. Este autobús es de gasoil y gasta diario, vamos a ver, 60 litros, 65 litros diario. Pero bueno, uno siempre tiene que hacer un litro una gran cola para echar gas hoy. Incluso nos piden los mismos guardias de la bomba, nos piden billeticos más para que nos llenen el tanque como es debido, porque con 40 litros que da el gobierno no es suficiente. Uno tiene que estar trabajando para arriba y para abajo, dar vuelta a la gran carga cada rato para uno poderse llevar algo, para que el carro produzca lo que tiene que producir, algo para mantenerse. La gente se queda mucho del pasaje, pero no de los gastos que tiene uno. El pasajero piensa que porque el pasaje está a 50 bolívares y él piensa que el carro no tiene más gastos. Vamos a ver, la semana pasada se le gastaron 600 dólares en caucho. Cuando yo recupero esos 50 dólares del pasaje. Una manguera, una simple manguera, un pedacito de manguera, como a decirlo como de, de, de, de agua, son 20 dólares. El carro diario máximo te puede dar 45 dólares. Serían 20 para mí. 20 para la dueña del carro y 5 para el colector, para decirlo así. ¿Cuándo recuperaron los 600 dólares o cuándo recuperaron los 600 dólares del carro? De los cauchos. The little gas that is still available comes via periodic shipments from Iran, pero the Venezuelan government barely charges for that gasoline. Instead, it rations it through a quota system. So, filling up your tank can mean waiting in line for days. David used to be a car mechanic, but now he charges clients for the time spent waiting in lines at subsidized gas stations in order to fill up their tanks with cheaper fuel. We realize that my business is not selling gasoline, but somehow it is de the needs of my clients at the level of work. I have many people who do the vehicle mechanical service que son personas ya en entradas edades de los cuales no pueden estar haciendo una cola ni de ocho horas, ni de dos días, ni de tres días, ni de una semana. Yo soy el que voy a sacrificar mi tiempo, mi espacio o, o dos y tres días de cola evidentemente después no la iba a colocar al precio porque todos debemos ganar. Primero ya es horroroso el tema de ir y echar gasolina y después lo que tienes que hacer para poderla retirar, para igual colocársela a otro vehículo. Triste que tengamos un país con tanta riqueza y a la vez no tengamos ahora nada. Ni siquiera el mismo combustible que veníamos producir en masa. Y ahora tengamos que estar importando. importante. Before 2003, Venezuela's state-owned oil company known as PDVSA la actual administración, o los últimos 20, 25 años de gobierno, se encargaron de destruir lo poco que se había sembrado el petróleo. Porque, ¿qué era la siembra del petróleo? La economía no petrolera. Y, bueno, a través del proceso de expropiaciones, de, de controles, de sobrecontroles de la economía, etc., lo que hicieron fue que estrangularon, eliminaron a la economía no petrolera. No solamente conforme con eso, también destruyeron la economía petrolera. PDVSA eh, llegó a tener más de 20 refinerías en el mundo, 6 en Venezuela, pero teníamos en otros países. Por ejemplo, en los Estados Unidos éramos dueños de Citgo. Citgo llegó a tener 7, 8 grandes refinerías en los Estados Unidos, llegó a tener oleoductos que atravesaban ese país de sur a norte, llegó a tener 15.750 estaciones de servicio abanderadas con la marca Citgo, llegamos a tener 36 terminales. De hecho, llegamos a controlar el 10% del mercado interno de gasolina más importante del mundo, que era el de los Estados Unidos. Éramos capaces de llevar nuestro petróleo desde nuestro subsuelo hasta el tanque de gasolina de los automovilistas americanos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas. Pozos venezolanos, oleoductos venezolanos, tanqueros y supertanqueros venezolanos, refinerías venezolanas, de aquí o de allá. Era, habíamos creado una cosa gigantesca, pero en ese momento se produjo un costoso accidente histórico en Venezuela. Ganó Chávez las elecciones. Señor comandante Hugo Chávez fría ante Dios y ante la patria, jura usted cumplir fielmente los deberes inherentes al cargo de presidente constitucional de Venezuela. Lo juro. Hugo Chávez became the president of Venezuela in 1999 and up until his death from cancer in 2013, He would enact a policy agenda that he dubbed socialism for the 21st century, turning one of the most prosperous countries in Latin America into the site of a humanitarian crisis. Chavez rewrote the Constitution, clamped down on freedom of the press, nationalized over a thousand private companies and destroyed the national currency through hyperinflation. When Chavez attempted to seize control of PDVSA in 2002, the employees staged the massive strike. So Chavez fired 18,000 state oil workers, including 80% of its top engineers. Anuncio la destitución, despido de las siguientes personas. Eddie Ramírez, director gerente hasta el día de hoy de Palmavén. Afuera. Offside, señor Juan Fernández, está despedido de Petróleos de Venezuela. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos, si a toditos hubiera que rasparlos, no tengo ningún problema. Despidió 20.000 trabajadores de Pedreza, cada uno de ellos en promedio tenía 15 años trabajando para la industria, de manera que lanzó al cesto de la basura mil años de experiencia y conocimiento. Eso se dice fácil, pero el impacto fue brutal. En vez de estar produciendo 5 o 6 millones de barriles diarios, que es lo que deberíamos estar produciendo en Venezuela, el último informe mensual de la OPEP ubica nuestra producción, en base a fuentes secundarias, en 339 mil barriles por día. Hoy en día, después de, ser una, después de tener una importancia gigantesca en el mundo petrolero, hoy en día somos un productor marginal y un exportador insignificante de petróleo. Yo pienso que dentro de poco se va a formar algún problema, va a haber protesta, algo, porque mire, si no llega a haber gasoil, cómo se va a estar comida en la calle, pues, no va a haber, porque el gasoil mayormente es el que mueve transporte pesado, y mueven los alimentos, todo eso, entonces, oye, la gente se va a poner, va a salir a las calles. Y yet another tragic irony of a country ruined by socialism, Chavez's handpicked successor, Venezuelan dictator, Nicolas Maduro, is now working to bring privately run foreign oil companies back into the country to revive the industry. Meanwhile, in a tragic reminder that the most valuable commodity isn't a natural resource, but the human expertise to put it to productive use, Venezuela, the country with the most oil in the world, is paralyzed because it has run out of gasoline.